Los sonidos del español. E E Con e se escribe erizo. Erizo. Con e se escribe escuela. Escuela. Con e se escribe espejo espejo. Con E se escribe escoba. Escoba. Con E se escribe elefante. Elefante. Con E se escribe estrella. Estrella. Con E se escribe estudiar. Estudiar. E. E, enfermera, enfermera, escobas, escobas, estrella de mar, estrella de mar, escalera, escalera, empujar, empujar, escribir, escribir. Escritorio, escritorio, escuchar, escuchar, espejo, espejo, él, el, él, el. ella, ella, esqueletos, esqueletos estufa, estufa, entrar, entrar, esperar, esperar, el estudiante, el estudiante, la estudiante, la estudiante, enojado, enojado, Enojada, enojada, elefante, elefante, estrellas, estrellas, estilista, estilista, esposo, esposo. Recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal.